¿No? Ahí no podría haber vida, pero de repente... ¡Ah! ¿Qué diablos hace eso ahí? A 70 grados bajo cero, una gamba, la gamba antártica. ¿Cómo puede aguantar ese bicho ahí? No llega la luz del sol, ¿de qué come? Mira, el tío grande y encima vacila el ¿Eh, los ¿Qué pasa? Este tipo de cosas dio lugar a titulares tan maravillosos como este. Descubren una gamba de la Antártida a 190 metros bajo el hielo. La vida aguanta lo que le eche. Y para Master de la vida dura, esta maravilla de aquí, el tardígrado, nombre técnico, osito de agua. Este bicharraco lo han llevado a la estación, a la estación internacional, hasta orbitando la Tierra durante varios días, en el ambiente más hostil y gélido que podáis imaginar, el espacio exterior, 200 grados de temperatura bajo cero, bombardeado por radiación ultravioleta, bombardeado por rayos cósmicos, una presión extremadamente baja,